Eh, investigar a tu competencia. ¿Vas a loguearte con tu cuenta de Facebook? ¿Ves? Estamos en Facebook, En acá estoy yo, en Sandra. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que Miró es mi competencia y quiero saber cuál es la publicidad que está haciendo en este momento para vender sus productos y servicios. Entro y podemos ir hasta el final de la página donde dice transparencia de la página. Cuando vemos, vamos a ir a donde dice ver todo. Nos va a decir la información de la página, las organizaciones que administra esta página. Si cambió antes de nombre, miren, se creó en el 2012 con Real Time Board y ahora es Miro, como que cambió. Luego te va a decir las personas que administran estas páginas, en qué países o regiones viven y la parte esta que es la que más me gusta, que es anuncio de páginas. Vamos a ir a la biblioteca de anuncios y nos va a mostrar cuántos anuncios tiene la marca que estoy espiando. En este momento tiene 13 resultados. Nos muestra qué está publicitando, el tipo de texto. Miren, tiene el mismo texto con distintas imágenes. ¿Sí? Todos tienen el mismo texto con distintas imágenes. Nos ofrece dónde lo está haciendo. Lo está haciendo solamente en Facebook y lo está haciendo con audiencia de network. Entonces, si querés saber más sobre tu competencia, solo falta que escribas la palabra. Por ejemplo, podemos poner eh, Garbarino, que acá es una marca de electrodomésticos. Si entramos a Garbarino, nos dice que en este momento tiene cero resultados de anuncios. Bueno, espero que te haya servido esta biblioteca de anuncios que es una funcionalidad de Facebook para saber qué está vendiendo tu competencia en este momento.